Hoy, 17 de julio, se cumple un triste aniversario. Hace 15 años que perdieron la vida los 11 miembros del retén de Cogolludo mientras luchaban contra el incendio más virulento que ha experimentado la provincia de Guadalajara. Hoy, desde aquí, desde la rotonda que les recuerda, nosotros desde Guadalajara Media les queremos rendir nuestro particular homenaje. Jesús Ángel, Mercedes, José, Manuel, Marcos, Luis, Julio... ...Jorge, Sergio, Alberto y Pedro... ...ellos fueron los 11 miembros del retén de Cogolludo... ...que perdieron la vida hace hoy 15 años... Hoy no había flores en la rotonda que lleva su nombre, pero en la memoria de sus familias y amigos siguen estando más presentes que nunca. Fue el incendio más duro que ha vivido la provincia de Guadalajara, el que mayor número de hectáreas arrasó. Más de 10.000 de Pinar y Monte Bajo, incluidas 2.400 hectáreas del Parque Natural del Alto Tajo. La tragedia supuso un antes y un después en la lucha contra incendios en todo el país, ...desde entonces no se puede hacer fuego en verano... ...y los trabajadores de los retenes... ...fueron profesionalizados, entre otras cosas... ...un incendio que no estuvo controlado hasta el 20 de julio... ...y que también quedará en la memoria de la provincia... ...principalmente en el recuerdo constante... ...de los que perdieron la vida intentando apagarlo... ...15 años después, en la inauguración del aeródromo de Carcelén... ...en Albacete, el presidente del gobierno de Castilla-La Mancha... ...ha querido recordarles. El fuego... Es imprevisto, es dolorosísimo, evoluciona como a veces quiere, lo sabemos todo. Lo sabemos hoy, un día como hoy, de una manera muy especial al recordar a, a los fallecidos de, de. hace 15 años en aquel grave eh, incendio, accidente también de, de, de arriba de esa hélices. ¿no? Como el fuego evolucionó de golpe y una, una bomba de, de, de fuego, pues llevó por la vida, por, delante de la vida de.. de, de y en buena medida de ellos y también de las familias, y con ellos tengo que decir de una sociedad que, que, que se quedó estupefacta en aquellos momentos y que no podemos dejar de recordar.